Doctor, buenas noches. Presente. Presente, doctor. Ok, gracias. Naval, Neira, Obregón, Judith. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Olivera, Oyola, Pacheco, Milagros. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Alejandra Palomino. Buenas noches. Poma Sumer. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mónica Ramírez. Nancy Ramos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. María Ramos. Reyes. Rodríguez Uber, Rodríguez Eduardo. Sí, que sí. Okay. Doctor, buenas noches, Rodríguez Eduardo. Gracias. Rodríguez Brian. <risa> buenas noches, docente. Rodríguez Brian. Ok. Néstor Rojas. Liliana Romero. buenas noches. Buenas noches. Rosas Ana, Hugo Salas, Guillermo Salazar. Guillermo Salazar presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Luisa Sánchez. Sí, buenas noches, doctor. Luisa Sánchez presente. Buenas noches. Saraí Sarmiento. Alfredo Sedano, Ricardo Silva, Mirta Sequeiros. Víctor Sirlopú. Landenino Tenorio. Presente, doctor. Sirlopú, la Ok, señor. Tenorio Cifuentes. Terrones David. Presente, doctor. Terrones David. Buenas noches. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ticona. Ticona. Tito Nilton. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Valerio. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Vázquez. Vega, acá dijo presente ya. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Justo. Ya está, buenas está doctor, presente. Buenas noches. Buenas noches. Villasante. Vivanco. Yujra. Presente, profesor Vivanco. Okay, doctor sí. Villasante, presente. Villasante, presente. Villasante, Zaire. Listo. Vamos a hacer el repaso. A equipa. Ambrosio. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ambrosio. Gracias. Ábalos. Bardales. Bravo. Calderón Mike. Campos Pinto. Capa, Joya, Cermeño, Choque, Cruz, Del Valle, Dorado, Durant, Gomero, Híjar, Guamaní, Huanca, Guari, Freddy, Javiliano. Presente, doctor, buenas noches, Javiliano. Buenas noches, señor. Juárez, López, Lozano, Mendoza, Mendoza, Mendoza, Maya Mera, Olivera, Oll doctor, doctor, sí. Doctora, la señorita Mayra me informó que está, que está siguiendo un tratamiento médico de sus terapias y que va a demorar un poquito más en ingresar, me dice que por favor lo tenga en consideración. Ya, no se preocupe Doctor, disculpe, no he llamado Pulca Burga, o no he escuchado. Sí, llame. Ya, ¿Ya me ha registrado ya? Doctor, disculpe, Ramos Campos María. Estoy por a ver. Eh, paredes... Ramírez Mónica, María Ramos. Presente, doctor. Okay. Reyes Rodríguez, Rojas, Rosales Rosas Salas, Sarmiento Sedano Silva Siqueiros, Tenorio Ticona Vázquez Yujra. A ver. Doctor Monroy Villa. Presente. Sí, sí, sí le puso este, Calderón May. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas Yo creo que ya estamos todos. Listo. ¿Pulca Burga se ha llamado. Sí, ya le puse presente también. Ya, doctor, gracias. Bien. ¿Cómo estamos? Bueno, entonces este Listo. vamos lo, los ánimos y a. Vamos a, a, a ver nuestro curso, ¿ok? Hoy vamos a ver un tema, digamos, distinto, porque vamos a ver los llamados eh, valores mobiliarios. ¿no? Eh, son valores distintos a los que hemos estado tratando por algunas características particulares. ¿no? Aquí vamos a ver, ojalá que ya pueden visualizarlo. Sí, profesor. Sí, sí. Sí, doctor. Entonces vamos a ampliar la pantalla. Cerrar el video para tener mejor resolución. Bien. Entonces, valores mobiliarios, sesión 14. ¿A qué nos referimos? Eh, son de estos títulos valores que se emiten en forma masiva. ¿no? Y, este, y le dan a, lo, a los propietarios, a sus titulares, derechos crediticios, derechos de propiedad, derechos de algún patrimonio o participación en un capital. ¿No? Eh, y tiene características iguales, ¿no? Eh, un ejemplo típico de un valor mobiliario, por ejemplo, son acciones, son eh, bonos, ¿no? Digamos, el Estado peruano o la empresa, por ejemplo, la empresa Ferreiro, es una empresa que eh, vende tractores, necesita eh, un capital de trabajo. Entonces, este propone a través de una empresa del sistema financiero, eh, con autorización de la superintendencia del mercado de valores, propone pues este, sacar a la venta bonos y emite pues una serie, ¿no? digamos cinco mil bonos, todos iguales, no para que sean vendidos de forma masiva. ¿De acuerdo? A lo establecido en el artículo 255 de la ley de los títulos y valores, eh, señala que los valores mobiliarios, uno, son emitidos en forma masiva, dos, tienen características homogéneas o no respecto a los valores y derechos que representan. Pueden estar agrupadas en clases o en serie. Entonces, podemos establecer tres características de los títulos valores mobiliarios: ¿no? eh, Uno, que puede ser emitido física o mediante anotaciones en cuenta. Dos, tiene características, características homogéneas entre todas ellas o no en cuanto a los derechos y obligaciones que representa. Y tres, no requiere protesto por lo que el titular de las mismas podrá ejercer las acciones cambiarias desde la fecha de vencimiento de los mismos. No, no requiere mayor formalidad para iniciar la acción cambiaria. Entonces, estos valores mobiliarios que son emitidos de forma masiva pueden ser de dos tipos. Valores representativos de derechos de participación, por ejemplo las acciones, y los valores representativos de deuda, por ejemplo, los bonos. Unos minutos, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, ¿Cuál es la principal característica de este tipo de valores mobiliarios? ¿No? La primera característica es la emisión masiva. ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta una letra de cambio, un cheque, un pagaré, no son emitidos en forma masiva, sino para operaciones puntuales. Pero en este tipo de valores mobiliarios se emite en forma masiva y no individual. ¿no? Por eso también se llama título serial. A ver, pongámonos un ejemplo. Eh, digamos, vamos a suponer que el Banco de Crédito del Perú eh, ha sacado puesta a la venta 100.000 bonos, 100.000 acciones, ¿no? Necesita capital y ha ofrecido al público 100.000 acciones, de 10 soles cada una, ¿no? Y todas esas 100.000 acciones eh, son emitidas en forma en serie, en forma idéntica, ¿no? Seriales porque la numeración es correlativa. Entonces, Puede venderse uno, puede venderse paquetes de mil, paquetes de diez mil, paquetes de cien mil. Depende de cómo se oferta. ¿no? Contiene derechos patrimoniales. ¿no? El artículo 255, en el numeral 255.5 de la ley de estos valores, indica que los valores mobiliarios podrán conferir a sus titulares derechos crediticios. Derechos nominales o derechos de participación en el capital, patrimonio o utilidades del emisor, o en su caso, patrimonios autónomos o fideicomedias. Si hablamos de derechos creditorios, significa que, el, que determinados títulos valores mobiliarios incorporan un derecho de crédito, o sea, el derecho de pago de suma de dinero. Vamos a ver un ejemplo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un derecho de cobro de suma de dinero? ¿No? Vamos a ver lo que es un bono. Vamos a ver acá. Vamos a ver bono. ¿Qué es un bono? Un bono es, se define como un instrumento de renta fija. ¿A qué nos referimos con un bono? Es un documento eh, por el cual nosotros eh, lo compramos, compramos un bono a mil soles. ¿Ok? Este bono que nos va a ofrecer ofrece el pago de cinco anual por cinco años y ¿Sí? el quinto año devuelve, devuelve el valor, el valor pagado. Bien, entonces eh, nosotros compramos un bono. Vamos a ver ahorita una foto. De un... eh. Sí, señor Mesa, adelante, dígame. Profesor, la consulta era: ¿quién es el que fija el precio del bono? O sea, ¿quién pone el, el emisor? Precio? El emisor. El emisor. En caso de que haya una contraoferta que sea menor, no lo venden, ¿no? Entonces, no, digamos, a eh, ver, el bono cuando tiene, hay dos formas. Ahorita justo quería ver. Una imagen de un bono ya, ya. Para que. A ver, digamos, en la primera emisión, vamos a de nuevo a la, a la, a la, a la pizarra. Cuando recién se emite, tiene un valor nominal. Entonces, cuando recién se emite, valor de emisión. Aquí el bono que estamos indicando, ¿no? Mil soles. Pero si el, la empresa que emitió estos bonos, por ejemplo, es una empresa petrolera, ¿no? y después encuentra, pues, yacimiento de petróleo, ya el valor lo consigna el mercado secundario, valor de especulación. De repente el señor Walter compró, ¿no? 10 bonos de, de, a mil soles. De la compañía petrolera ICA, ¿no? Él y esos bonos, él lo ha comprado, ¿no? Eh, para que al año, él va a ir a hacer que cobre pues los 5% de intereses que está pactado, ¿no? De repente, en el segundo año, esta empresa encuentra un yacimiento de petróleo y su valor pues se dispara. Y en el mercado secundario, este bono, que nominalmente vale 1.000, de repente comienza a valer cada uno 25 mil soles. ¿no? El valor del mercado, eso lo pone el mercado secundario. ¿no? Entonces, por un tema de oferta y demanda, ese bono, si bien es nominalmente vale mil soles, en especulación se puede vender a mucho más. ¿no? Pero, cuál es, ¿por qué se llama de renta fija? Porque siempre, todos los años, sea cual sea la situación, va a cobrar sus interés paga intereses en este caso del 5% del valor nominal, ¿de? 1000 soles. ¿No? Y transcurrido el quinto año, a quien tenga el bono, ¿no? le devuelven el capital. ¿Quién consigna el valor, el valor lo consigna el valor nominal lo consigna el emisor. El valor de mercado, el otro valor, lo consigna el mercado. ¿Alguna pregunta? Doctor, o sea que le devuelven 250 mil. ¿O eso lo, esa parte? No, eso, este valor es un valor de especulación, digamos. Entonces, este, ¿qué sería favorable? ¿Venderlo antes de que me devuelvan las acciones lo tendría que vender a un tercero? ¿Cuál es el negocio ahí? No, no. El negocio, usted compra a mí, ¿ok? Y si usted venía en el mercado, de repente, ese bono que compró a mí, lo están comprando, pues, a 10 o 20 veces su precio. En ese momento se ve. Usted lo transfiere. ¿no? Y la persona que recibe ese que lo que le compra va a cobrar los intereses y al final del quinto año le van a devolver el capital. ¿no? Ahora, ese es un escenario positivo. ¿Cuál es un escenario contrario? Que la empresa entre en problemas y el valor de mercado, ya no sea a mí, sino no sea ¿500? ¿Es, ¿Puede ser? También puede suceder, ¿no? Entonces, eh, esto lo que estamos viendo es lo, lo que se trabaja pues en el mercado secundario, en la bolsa de valores, donde las, algunas personas que tienen algún eh, dinero que no van a utilizar en un plazo de un año, pueden ¿no? eh, Puede entrar este juego de comprar y vender valores, ¿no? Ahora, ¿Cuál es, digamos, la, lo mmm, generoso del bono? Es que es un instrumento de renta fija. ¿Qué significa? Pase lo que pase con la empresa emisora, suceda lo que suceda, ¿sí? siempre va a pagar el interés de 5% del valor nominal y siempre le van a devolver, después del quinto año, el valor por el cual se adquirió. No depende si la empresa le va mal, igual le van a pagar el bono porque está respaldado por una empresa del sistema financiero. ¿No? Hay otro tipo de eh, valor mobiliario que son las acciones. ¿No? Las acciones tienen una característica distinta. Es un instrumento de renta variable. ¿Por qué decimos que las acciones son un instrumento de renta variable? De repente, eh, Minera Buenaventura comienza, saca pues en venta acciones, ¿no? Y nosotros compramos pues, a ver, ¿qué nos va a ocurrir? Compramos eh, 100 acciones de un valor nominal de... De mil soles cada hora. Ok. Ahora, es esta pregunta. ¿Estas acciones siempre van a pagar eh, utilidades? Doctor, pero no, disculpe, no. ¿de qué está hablando? ¿De las, de las acciones de, como le dicen, de segunda línea, donde se, el, el, el, esto es la especulación o otro tipo de acciones? Eh, eh, la, las acciones. Las acciones son... Los instrumentos con el que demostramos la propiedad en una sociedad anónima. ¿no? Y hay acciones que se venden en el mercado secundario. ¿no? Ahora, eh, si usted invierte en acciones, ¿no? eh, ¿siempre le van a pagar utilidades o de qué va a depender? No, la ganancia Depende del mercado de valores. Ya, de pero va a la ganancia, ¿Quién dijo? Depende de cómo le diga el año. Exactamente. Depende del de resultado economía. económico. ¿No? Una, las acciones, el valor de las acciones, la ganancia, la utilidad que, que nos devuelve una acción, ¿de qué depende? Si el negocio en el cual ustedes han invertido su dinero, ¿no? han comprado acciones, ¿tiene utilidades o no? O sea, la rentabilidad del negocio, por favor. Así es. Si el negocio no tiene rentabilidad, no paga utilidades, por lo tanto, no, las acciones van a tener valor nominal y nada más. Por eso se dice que es un instrumento de renta variable. Ahora, ¿qué puede ser? De repente, vamos al mismo ejemplo. Es una empresa petrolera. Ustedes compraron, ¿no? Eh, tienen 100 mil soles en acciones. Y de repente, pues, por un tema esto, de, de, a ver, se me ocurre que por la guerra de Ucrania, el, esta empresa, pues, ha tenido utilidades enormes justamente porque es una de las pocas que ha, ha vendido, ha encontrado petróleo. Entonces, sus acciones que valen mil soles, de repente en el mercado secundario, pues, están costando 50 mil cada una. ¿no? Entonces, obviamente, esa, eh, por especulación, va a ganar más. O que puede ser que la empresa, pues, eh, tuvo una, una ganancia fabulosa y también va a recibir por utilidad. Pero es una incertidumbre, ¿no? ¿De qué depende, como bien han indicado ustedes, del resultado económico? Por eso, esa es la diferencia entre una acción, ¿no? Que nuestra ganancia va a depender de cómo... La, ¿La empresa eh, que emitió esas acciones eh, mejora su posición con utilidades o un bono, que suceda lo que suceda, siempre va a pagar los intereses? Eh, Paula y después señor Dante. Sí, doctor, yo quería preguntar, claro, las acciones dependen de las utilidades de la ganancia de la empresa, pero supongamos que una empresa que está en quiebra y entra en liquidación pueden hasta perder las acciones, ¿verdad? Se pierden, sí. Eh, justamente, gracias Paula por, por tu pregunta. En, en, cuando surgió el tema de la pandemia, ¿no? eh, empresas que, que invierten en eh, transporte, que, que las empresas, eh, las grandes navieras que se dedicaban al transporte de mercaderías, como las, las empresas que tienen pues servicios de este estos viajes intercontinentales en, en barcos, ¿verdad? sus acciones que, digamos, valían mil dólares, terminaban valiendo, pues, dólares. ¿No? Entonces, este, los que te, los compraron, perdieron. entonces Esa es la situación con un, una acción. Una acción te puede conllevar que ganes mucho dinero, ¿no? con la especulación, como que puedas perder ¿no? lo que has invertido. Sí, señor Walter. Profesor, a veces en los valores, en la casa, en bolsa de valores, hay personas que te venden acciones. No necesariamente son de la propia empresa, ¿no? Sino ah, empresa, pero revenden ellos mismos a un mayor precio. ¿Cómo podríamos nosotros filtrar esa información para saber si realmente es el valor que la empresa tiene, ¿no? Y, claro, el, el, comprar acciones en el mercado secundario, uno compra acciones por especulación. ¿Qué, ¿Qué significa? Eh, obviamente, las, eh, eh, hay, que, hay que hacer un seguimiento en información, ¿no? Eh, ¿Qué implica comprar eh, valores? Hacer una investigación de cómo va la empresa, cuál ha sido su evolución histórica, qué noticias hay respecto a tal o cual, a, a cual eh, empresa que ha emitido bonos o acciones y eh, con eso tomar la decisión. Eh, y eso lo hacen los corredores de bolsa, ¿no, doctor? Claro, son, son los que lo, los que intermedia, son los agentes, corredores de bolsa, son personas autorizadas para ese tipo de negocios, ¿no? Entonces, este, es interesante, sí, ¿no? Igual, eh, pero es, es, es así como, como puede ganar, también hay un riesgo. ¿no? Entonces, también hay inversiones, pues, digamos, seguras. Eh, conservadoras en las cuales no te ofrecen ganar mucho, pero sí eh, siempre la rentabilidad va a ser mucho mayor que tener la plata como pues, un depósito a plazo es lo que te ofrece el mercado Nancy, me preguntaba usted Cruzado Sí doctor, buenas noches usted. ¿Cómo está? Esas utilidades que uno obtiene por las acciones esas son rentas de segunda categoría no y hay que declararlo anualmente ¿no? Claro, eh, las utilidades de, las la declara cuando las obtiene. ¿No? En ese momento, por lo general, cuando le pagan, le, le pagan a usted las utilidades, también le hacen el, el, el descuento para, para el pago al fisco. Ya, ya, doctor, gracias. Entonces, ese es lo que son los valores mobiliarios ¿no? que veníamos conversando. Entonces, eh, yo le puse otros ejemplos de, de renta fija, renta variable, para poco saber. Entonces eh, Los bonos, ¿qué nos dan? Un derecho creditorio. ¿no? Cuando compramos un bono, no nos convertimos en dueños de la empresa. Nos convertimos en ¿qué? Acreedores. Porque cuando nosotros compramos un bono, ¿qué, ¿qué hay detrás? Le estamos prestando dinero a la empresa. Yo compro un bono por, por 5 mil soles y le estoy prestando 5 mil soles y él en el documento está comprometiéndose a pagarme un, una, este, intereses anuales, intereses fijos, y al fin del periodo, devolverme el dinero. ¿no? A diferencia de las acciones. Las acciones, ¿qué que nos otorgan? El derecho de propiedad sobre la empresa, el porcentaje respectivo. ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos da eso? Nos da la posibilidad, una acción eh, de tener utilidades, Cómo ejercer los derechos políticos, ¿no? de, de, de estar en las asambleas, de elegir gerentes, ser elegidos, etc. ¿No? También hay eh, otros certificados, ¿no? como certificados en, de minerales preciosos, un certificado de plata que significa que nos, nos dé el derecho sobre el bien. ¿Qué derechos patrimoniales contiene, eh, puede contener un, un valor mobiliario? El derecho a participar en el capital, en el patrimonio, en utilidades del enso En este caso puede ser acciones, puede ser certificado de suscripción preferente, que lo vamos a explicar en un momento. También da derecho a participar en patrimonios autónomos o fideicometidos. ¿no? Y el contrato de fideicomiso lo conversamos la vez pasada. Y también derechos referidos a otros valores mobiliarios, que vamos a conversar en un momento. Otra característica de los títulos valores mobiliarios son la homogeneidad. ¿no? ¿Qué significa? Eh, que los valores mobiliarios son emitidos de forma masiva y tienen cualidades iguales en cuanto a derechos y obligaciones que representan. ¿no? Son títulos de una misma especie. Y valor de idéntico valor y idéntico derecho. Entonces, digamos, si se emite... Mil bonos a mil soles, ¿eh? Eh, todos tienen un valor igual. Valor igual, características iguales. ¿no? Eh, por eso se habla puede, documentos que se emiten en C. Profesor, ¿Sí? pero ¿el valor de igualdad sería siempre y cuando para el emisor, nada más? ¿o? En el momento de la emisión. Claro. Hay que ver, digamos, eh, cuál es la doble situación. Uno es que el adquirente inicial tenga los bonos hasta el final y otra situación es que alguien lo adquiera por especulación. ¿no? Un segundo comprador, tercer comprador, cuarto. Ahora, ¿por qué se dice que es homogéneo? Porque independientemente del valor de mercado que lo hayamos adquirido, eh, para, hay un... Una ganancia fija de utilidades, perdón, de intereses. Y ahí hay el momento que va a ser devuelto ¿no? el valor del bono. Entonces, no le van a devolver el valor que pagó en el mercado secundario, sino el valor nominal. Por eso dice que son iguales. Características, también la fungibilidad. Un título puede ser reemplazado por otro de la misma clase. Si son iguales, no hay problema. Eh, segundo, son títulos libremente transferibles. ¿no? Eh, no hay limitaciones a su transferencia, no, salvo que alguna disposición legal así lo establece. ¿no? Si ustedes tienen una, un bono, lo compra, dentro de tres días los pueden vender a un tercero, y hace cuarto, quinto, y finalmente... Eh, sin, igualmente las acciones ¿no? no hay limitación a la transferencia eh, otra característica son valores causados ¿qué significa? De, tenemos que eh, conocer el origen ¿cómo se generó? ¿no? así hayan Transcurrido distintas experiencias, es este, transferencias, ¿no? Por decirle, si la empresa, el eh, eh, supermercado WOM, ¿no? Emite bonos, en el instrumento se va a saber, ¿no? ¿Quién emitió el bono y para qué, ¿no? O sea, ya sea cuál sea la forma como se adquiere, siempre se va a saber el valor o la circunstancia en las cuales. Se emitieron estos bonos, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso de Bono, como, digamos, como dato histórico, ¿no? Eh, su bueno, todos debemos conocer que de algún modo Supermercado WOM, que es una cadena de supermercados eh, en la ciudad de Lima, que fueron gestados pues, por la familia Wong, ya se ha vendido por pues, en COSUD, pero, ¿cómo crecieron? ¿Cómo creció esta familia? ¿No? Eh, los Wong tenía una tienda en Miraflores, en la calle 2 de Mayo.